Le digo con sinceridad que tratándose de Colombia, muere Popeye, sicario de Pablo Igual, por un cáncer del esófago. Eh, miren, ese tipo, yo leí un libro de él. Yo leí un libro de Popeye. Ese tipo es lo que se llama, eh, ese tipo fue lo que se llama un asesino frío, eh, sin piedad un tipo que no tenía el más mínimo requemor por la vida de nadie. Imagínense, eh, míralo ahí por los crímenes de Ca Luis Carlos Galán. Eh, hay cosas raras en la vida, porque yo no pensé que ese tipo, después de él mismo haber confesado que había matado tanta gente y andaba en la calle de Colombia. Yo dije, no, pero... A, a, a, entonces un país de tantos sicarios y tantos pistoleros como Colombia y con tanta familia afectada por los crímenes que ese tipo cometió, sinceramente, yo no pensé que ese tipo... Yo pensé que ese tipo le iban a meter un caso o que lo iban a cribillar. Pero la verdad es que me quedé sorprendido. El alias Popeye, el principal sicario de Pablo Escobar Gaviria y del cartel de Medellín y que cometió los más horrendos crímenes que usted se pueda imaginar. Eso eh, debe de contar para la historia, debe de contar para la historia que un individuo tan sangriento, tan asesino, Finalizar a durmiendo en su cama En su cama señores Eso es increíble Y no es que uno se alegra Que paguen con la misma moneda Pero Tú sabes la, Los familiares de gente importante Que este tipo mató La gente que este tipo Mató en Colombia Evidentemente Que Yo me quedé sorprendido Sinceramente lo digo porque jamás pensé que Popeye iba a, a morir en su cama, tranquilito. Tranquilito murió. Por eso es que dice un refrán, mi querido Men: que donde quiera se cuecen habas. Y tú sabes la venganza que yo he visto en distintos países por cuestiones. Y este tipo decía que mató. Y lo decía abiertamente, no abiertamente lo decía. No, no, yo maté tanto, yo esto, yo. En atentado yo participé, escribí un libro narrando todos esos atentados y toda la diablura que él hacía. Él, él escribió un libro que fue, por cierto, muy vendido, la gente, el morbo, para conocer toda esa eh, diablura. Bueno, señores, vámonos a la pausa y cuando retornemos venimos con muchos temas. Ah, bueno, tenemos una llamada. Buena tarde. Tenemos una llamada. Buena tarde. Sí, buena, Sí, un placer. Siguiendo el tema de esos sanguinarios. Mira, mira cómo ese hombre murió en su cama. Eso es lo que yo digo. Igual igual que Pinochet en Chile. Igual que Pinochet en Chile. Así mismo es. ¿eh? Alcántara, esos sangrinarios que tenía Trujillo. Sí, sí, sí. Mucho crimen. Y tú no te recuerdas todo lo que Pin lo, lo que hizo Pin son aquí. No, no. murió no. en su cama. Hay Pérez y Pérez que va a morir en su cama. Y pérez y pere ya que, tú sabes que, y, así y, y así sucesivamente, lo único que mueren y mueren más matados son los hombres buenos. Los... Lamentablemente es así, eso eso, ya, eso, eso, eso es increíble. Eso es increíble, sí. Tú tienes <risa> mucha razón, tú sabes, okay, los criminales. gracias, gracias, no, gracias a ti, porque me recordaste que ciertamente nada más no es ese tipo, criminales de toda la laya. Han muerto en su cama, señores. Gente que se cansó. Pero tú te imaginas, en esos crematorios alemanes, cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más de 6 millones de judíos, torturándolo y cremándolo y haciendo experimentos. Había un tipo que hizo mil experimentos con seres humanos. Las cosas más horribles. Y esa gente, muchos de ellos murieron en su cama. Muchos de ellos murieron en su cama y, y, y la bestia, la bestia que han pasado por esta tierra cometiendo toda suerte de crímenes y asesinatos horribles. Bueno, Francisco Franco, el dictador español, murió en su cama. Murió en su cama siendo gobernante de España, Francisco Franco, un asesino. Que eh, no solo se conformó con matar ciudadanos que eran opositores La pluma más brillante de España Como eh, el propio Federico García Lorca A los 36 años de edad lo asesinó Francisco Franco Pero de forma terrible Sobomizándolo Y nos recordamos y ponemos a rebuscar Criminales natos Que han pasado por, esta, por este planeta Tierra que tranquilamente han muerto en su cama, señores. Una cosa increíble. O sea, que eh, eh, Popeye, frente a esos criminales, es un niño de testa. Mira a en Haití. Eso Duvalier, tú sabes, los crímenes contra haitianos que cometieron esos Duvalier. Ese, ese. Y los dos murieron en su cama. Duvalier hasta regresó el hijo, papado, babydó. Después que estaba en el exilio, que lo derrocaron. Baby Do, hasta regresó a Haití. Y muchísimos criminales. Qué pena, caramba. Entonces, como él dijo, el amigo televidente, tantos hombres buenos que lo han masacrado, lo han torturado, lo han asesinado. A veces por eso la, la gente no cree muchas veces en cosas, porque que, que, que, que pero, ven acá. Bueno, yo me voy a quedar callado de tiro. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa.